Más comentarios y luz de nuestro hermano David. Hoy nos toca platicar acerca del de propósito de las relaciones para el ego. Conforme atravesamos la vida y tenemos un ego, atraerás situaciones, gentes, eventos, circunstancias que son benéficos para tu despertar. La gente que atraes, cuando hablamos de las relaciones, atracción, repulsión, todo eso es en base a diseño, o sea, no es un mundo aleatorio. No hay coincidencias y suerte. No está involucrado eso en nada. Empieza con atracciones del ego, lo opuesto de atracción es repulsión, lo opuesto de placer es dolor, lo, lo opuesto de expectativas es eh, eh, resentimiento, eh, decepciones, perdón. me decepcionaste, porque no hiciste esto? es parte del motivo por el cual el ego establece relaciones en este mundo nace de necesidad, de escasez entonces usa el ambiente entonces las necesidades del cuerpo son Satisfaz, satisfechas por actos que hacemos como minería, petróleo entonces gratificamos las necesidades entonces cuando tu pareja no cumple con esas necesidades estamos decepcionados Entonces le dices, oye, no estás cumpliendo con tu rol. Y cuando la gente no parece que cumple con las expectativas del rol, hay un agrevio. O sea, no cumpliste. Entonces las relaciones que él vivió en, en su experiencia se fue descubriendo que cuando te identificas con estas relaciones pones esta presión en tu pareja de acuerdo del ego es un sustituto a Dios tu pareja, nunca recibí el amor incondicional en mi juventud en mi adolescencia, etcétera entonces ahora tu pareja me la debes, no hay presión <risa> quiero ese amor incondicional, universal que nunca recibí de Dios y de nadie más pero te toca a ti no hay presión y eso es lo que le mete estrés a las relaciones y eso es lo que convierte relaciones en relaciones especiales la mente dice que hay muchos peces en el mar pero tú eres el pez que yo selecciono. Y hay más peces, entonces... Cuidado. Más te vale que cumplas con tu rol porque hay muchos, pero no hay presión. Entonces nadie ve a nadie conscientemente y decir... Oye, te escojo para que seas el sustituto de Dios para el, para el amor de Dios y eh, venga, si supieras eso es lo que realmente está pasando abajo de la superficie, en la superficie sales a cenar, das una buena impresión, no dices nada malo, todas tus broncas no las expones, nunca expones esos en el primero, tercer, segundo, tercer cita, ya le explicas cuando estás casado, ¿no? <risa> ya cuando legalmente están unidos, ahí te va el chamuco. <risa> Gracias, David.